Hola, saludos desde Alicante. Soy F. San Juan y te doy la bienvenida a Activa tu Poder. Activa tu Poder es un curso online desarrollado para todos aquellos de vosotros, para ti quizá, que en este momento de la vida eh, veis que no estáis construyendo la vida que querríais vivir o no os estáis convirtiendo en la persona que deseáis ser. Para... para ti para vosotros está desarrollado este curso cómo se consigue activar el poder para cambiar nuestras vidas y para que las circunstancias eh, funcionen a nuestro favor bien pues te cuento cómo lo, cómo lo harías Verás, el curso está desarrollado en cuatro bloques, en cuatro partes en la primera vamos a hablar sobre el poder qué poder, para qué ese poder vamos a ver Cómo sentar las bases de tu poder personal, todo lo que construyas, tiene que tener una buena base si quieres que se mantenga. Cómo, cómo mmm, hacer que esa base sea una buena base desde la que tu poder pueda eh, crecer y expandirse. Esa sería la primera lección. Eh, la segunda, eh, lo que haríamos sería, o lo que harías, sería trabajar en... Todas esas cosas que están mermando tu poder. Es increíble hasta qué punto eh, ir viviendo, para la gran mayoría de nosotros, supone ir mm, mermando nuestro poder. Entonces, eh, si ese es tu caso, lo que vas a hacer va a ser ver qué cosas te están quitando poder para ir empezando a eliminarlas. No las vas a quitar en dos días, pero vas a empezar a eliminarlas y van a liberar una enorme energía para esas cosas que sí que deseas esas cosas que sí que deseas que trabajarás en la tercera parte todo eso que puede aumentar liberar tu energía, aumentar tu encaje digamos eh, con el mundo y aumentar tu poder eso sería la tercera parte y en la cuarta parte la que a mí me parece más poderosa eh, lo que harás será crear un... una declaración al universo en la que le dices quién eres qué es lo que estás construyendo y le das gracias por todo eso que ya tienes que muchas veces se nos olvida dar las gracias por todo lo que tenemos, que en cantidad de ocasiones ni siquiera sabemos que lo tenemos, no le estamos sacando el más mínimo partido. Está ahí, pero pues, bueno, tampoco lo miramos. Estamos muy ocupados mirando eso que calculamos que no tenemos. Entonces, eh, se trata de aprender a ver eso que sí que tienes, sacarle todo el partido que puedas a todas tus capacidades, a todas tus posibilidades, a todas tus cualidades, a todo eso, sacarle todo el partido, ponerlo a funcionar. Y. Ahí lo que harías sería dar gracias por todo eso y decirle al, al universo quién eres y en quién te estás convirtiendo. Eso te va a ayudar muchísimo en tu día a día para volver a tu centro, porque hay muchos días pues que nos vienen vienen muy malos, pasan cosas, eh, nos aceleramos, nos, no sabemos manejarlas... Entonces, hay montones de días en los que la vida nos suma mucho peso encima de las espaldas. Entonces, eh, hace falta ser capaz de quitárselo de encima. Igual que nos damos una ducha, debemos aprender a quitarnos toda esta mugre emocional que se nos, se nos suma encima. Eh, esta herramienta de la que te hablo, el Gran Mantra, sirve para eso. Para que puedas volver a tu centro y para que te puedas quitar todo eso que te sobra para volver a quedarte con lo que eres tú. Con lo que realmente eres tú, lo que, todo lo que tienes de valioso. Y ponerlo de nuevo a funcionar. Vale. Pues estas son las cuatro partes. Se pueden ir sumando algunas porque no es un curso cerrado, como va, voy a ir colgándolo en internet y no está en un contenedor fijo, pues aunque digamos que el curso está eh, lo que vaya encontrando por ahí que me guste, pues puede irse sumando. Por supuesto no estás obligado a hacerlo todo, no estás obligado a hacer nada, obviamente. Entonces puedes ir eligiendo las cosas que, que te apetezcan, que vayan más contigo o que sientas que en este momento de tu vida necesitas más te pueden ser de mayor ayuda y pueden ser más valiosas para ti. Eh, bueno, eh, hasta aquí la cosa. Eh, habrá un, un una apuesta al día semanal, digamos, o sea, un... un ¿cómo se llama esto? U una actualización semanal. ¿eh? y para que te dé tiempo a ir trabajando las dinámicas que te propongo y claro, el, las teorías son geniales pero al final es la práctica lo que las hace funcionar y entonces, pues bueno, pues esto en esto consiste el curso ¿Por qué lo he hecho yo? Te cuento, verás Yo tengo 55 años y durante la gran mayoría de ellos no he tenido el más mínimo poder sobre mi vida mi vida estaba lo que me venía, pero no lo que me convenía, porque todo lo que me venía, cuanto peor, más, me lo quedaba. <risa> o sea, no me conviene nada, Ada, aquí, conmigo, chas, me lo quedaba. Era incapaz de salir de ahí. Entonces, eh, yo tenía una vida que me levantaba por las mañanas y me encontraba que tenía una vida que no me gustaba nada y además estaba viviendo con una persona que no me gustaba nada y que era yo. Entonces, yo eh, decía, no, no quiero esto. Pero no sabía cómo salir de ahí, ¿no? estaba empantanada sin saber cómo salir. Entonces tuve suerte eh, y además empecé a ayudarme, a darme las cosas que necesitaba, las de verdad. Y, y bueno, aprendí muchas cosas por el camino, puse a funcionar lo que había aprendido en, cuando estudié filosofía, Mm, eh, herramientas que eh, había ido aprendiendo, porque leía mucho sobre desarrollo personal eh, puse a funcionar también lo que había aprendido en mi formación como coach y de todas esas cosas pues eh, empecé a encontrarme que no solo era mucho más feliz que es por lo que yo estaba trabajando esto sino que además había conseguido mucho poder para cambiar las circunstancias a mi favor esto que yo aprendí es esto que te cuento, porque me parece que todos, eh, todos deberíamos eh, desarrollar nuestras capacidades y nuestras posibilidades, sacar nuestro mejor yo y aprender a vivir con nosotros mismos y con la vida. El mundo sería mucho mejor si todos fuésemos capaces de hacer eso. Quiero un mundo mejor y aunque solo sea por egoísmo, eh, eh, tengo que transmitir esto que aprendí. Espero que a ti como a mí, estoy segura de que a ti como a mí te servirá para cambiar, para desarrollar tu mejor parte, para activar tu poder y para que a partir de ahí puedas dar lo mejor de ti a ti mismo, a los que te rodean y al, y al mundo en el que vives. Habrá un antes y un después, estoy segura de ello. ¿Me lo contarás? Espero. Un beso.